y no averigua entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? inmediatamente enviar esto con el oficio pertinente a el organismo correspondiente dando las instrucciones pero eso no vas a mentir en la sala y tú no voy a mentir porque yo no quise pero ver. mira cuando Silvestre esto, de, de, de, de, de, dame un oye, chance esto, dame un mía, chance alguno, da, ya esto termino. Sí, cuando entonces, tú termines yo quiero él, hablar algo me mandó a llamar con uno de sus con una de sus gentes, porque tiene esa costumbre, que yo iba a conversar con él, que lo que yo quería era que le entregara a una comisión del pueblo, de abogados, de periodistas, de comunicadores, la documentación que está obligada a entregarlo, Hoy, si no la entrega ahora, si no la entrega con el estudio de el pago, la va a tener que entregar con la buena o con la mala y con el término jurídico. Que lo sepa él, todo lo que lo asesoran, Bien. que va a ser así. Gracias. señor. Pero. Ven, estoy informando esto porque tú has puesto interés. Yo puse el interés, este pero también. Yo puse el interés, pero también difiero de ti en algo que tú has planteado. Porque hay que ser, hay que ser coherente y las cosas hay que decirlas de, de verdad. Porque aquí no podemos desinformar a la gente. Cuando yo he tenido que criticar duramente a Alex y esa gestión le he criticado. Pero no es verdad que un jefe de un departamento, en este caso el ayuntamiento, la más mínima cosita que llegue al ayuntamiento, es porque, ¿y para qué están los funcionarios? Porque incluso se ha hablado históricamente que las instituciones tienen que descentralizarse, que aquí hasta para la firma de un diploma, o de un S4, o de un permiso, lo tiene que dar el presidente de la república en una cosa absurda que retarda eh, muchísimas acciones que van en beneficio del desarrollo de las comunidades. Entonces, si, por ejemplo, en espectáculo público, que hay un director de espectáculo público, hay que ir donde el alcalde, donde hay mil y pico de empleados ahí, para que, No, yo, yo no to, porque hay una oficina que se creó por ley para eso, la oficina de acceso a la información, que es la oficina encargada y, y Washington Espino le han dado todo lo que ha pedido. ¿Por qué? Porque Washington ha ido a esa oficina. Washington no es verdad que ha ido nunca donde el alcalde, porque eh, eh, burocráticamente es verdad que él es el jefe de todo. Pero no es verdad que, que un simple papelito, ni que un alcalde, si hemos hablado siempre de descentralización, porque hay una oficina para eso. Ah, yo tengo un problema a nivel de, de, de hipoteca, yo no tengo que ir donde el alcalde, yo voy donde el encargado de hipoteca. Eh, yo tengo un, un problema de obras públicas urbanas, yo voy donde Stephanie Negrín, yo no tengo que ir donde el alcalde, porque para eso están los jefes departamentales. Si entre esos elementales tú has sido funcionario público, ahí yo no estoy de acuerdo contigo. Y estuve de acuerdo y se lo dije a él. Y mira, me lo envió aquí. Aquí, aquí está. Aquí está. Mira, él me envió de que tú canalizaste de forma incorrecta la, la solicitud porque se la estableciste a él. Y eso no es al alcalde. Eso es a, a una oficina que está para eso. Míralo ahí. Y no he defendiéndolo a él, pero tengo que ser justo. Tenemos una llamada, Jaime. Sí, buena tarde. Míralo ahí. Y aquí. Sí, bueno. sí, buena. Sí. ¿Aló? sí, buena, un placer. Omar, Míralo ¿cómo estás? ahí. Sí, un placer. Omar. Sí. Omar. Sí, sí, te escucho. Habla. Para las autoridades. Omar. Sí. Omar. Sí te escucho. Tiene sí, que hablar a la autoridad de medio ambiente, que sigan dura o que, que consulten con los vecinos de los puntos de distribución de bebidas alcohólicas, que no dormimos de noche. Gracias. Está, está, está bien, gracias a ti. Entonces, este hice y se lo establecí públicamente por aquí, porque era lo que me decía Ale, pero si yo, todo el que ha querido, información del ayuntamiento, esa oficina se la ha dado, y yo en base a eso, como tú me decías que él se negaba, yo le dije, Ale, pero ¿y por qué no le da eso a Silvestre? Que tú eres testigo de eso, Silvestre. Me dice no, es que eso no ha llegado a, a, a, a la libre. Parece que incluso a quien tú se la depositaste en la alcaldía, que era la oficina incorrecta, quizás no se la entregó a él, porque la verdad es que él la él, él, él está enseñando aquí. Utilizó el mecanismo... Que no era. Y yo no creo que él pueda tener ningún inconveniente porque se la ha entregado a Washington Espino. Washington Espino ha tenido todas las. y otras personas más han tenido todas las informaciones que han querido. Buena tarde. Buena. Aquí. Buena, mi querida. Cierro este tema contigo porque yo soy abogado y no va a así contigo este tema. Gracias. Está bien. Buena, mi querida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está eso? más pero es otra vergüenza que Silvestre tiene que conocer los departamentos que se dirigen en el ayuntamiento porque todo no va a parar al síndico Porque claro no, cuando uno no? hay tiempo, cuando ella, ella pasa por allá, ¿cuánto tiempo tiene que pasar tienes allá? tiene abogado. Claro. ¿En qué departamento se, se, es que Hay que ir directamente para resolver o para reclamar algo. Claro. O para exigir algo. Claro. ¿Es un abogado de Maconí? Pero yo me. Si este me ha dejado sorprendido a mí. Porque yo he ido a la gobernación a resolver casos. Y yo no tengo que ver al gobernador. Yo fui a buscar un papel de buena conducta en la fiscalía. Y yo no fui donde fiscal. Porque hay sí. gente encargada de eso. Ahora que me diga alguien a mí. Cuando una gente. Que aquí hay mucha gente han ido a buscar papel de buena conducta a la fiscalía. Han tenido que ver fiscal, que es jefe de todo. porque no podemos desinformar, si Silvestre? Tú tienes una obsesión con Ale. Porque va, vamos a estar claros en eso. Tú tienes... Y ve que yo te he respaldado a ti. Y lo que ven este programa lo saben. Porque siempre he dicho que tú has sido coherente porque tú combatiste a Félix Rodríguez y tú tienes moral para eso. Pero se ve como una obsesión. Y entonces cuando uno se obsesiona Pierde la razón y comete muchos errores. Tú no ves los errores que están cometiendo la gente de Danilo Medina. Porque tienen ahora una obsesión con Leonel Fernández. Obsesionados están. Obsesionados. Entonces, entonces eso les pone a cometer errores. Porque no podemos venir aquí a desinformar. No, no podemos venir a desinformar. Y, y, y como te dijo, como dijo la amiga querida, que es una mujer que sabe mucho y muy ilustrada. Pero coño, el más mínimo papelito no tiene un jefe. Ah, entonces tú crees que el ministro de educación, lo más mínimo, hay que ir... De... No, ¿para qué están los departamentos? ¿Para qué están los departamentos, por Dios? Pero yo veo gente en las diferentes oficinas y no ven... Yo voy a impuesto interno, que he tenido a veces problemas, y yo nunca he visto el jefe de impuesto interno aquí, porque para eso están los diferentes funcionarios de fiscalización, de control de esto, de lo otro... ¿Por qué es que tenemos que informarle a la gente? Es que tenemos que dejar esa obsesión tan sencillo como eso. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Un placer. Este, hermano, no le hagas caso a Sibetre, que es un loco, que está frustrado, obsesión. Coño, pero Sibetre, ¿es, es verdad, Sibetre. No, no, no, vale la pena que usted el tiempo en el programa abriendo temas más importantes que ese. Sibetre que se vaya a bañar. No, está bien, no, no me lo ofenda, pero. Porque yo he querido muchísimas simétricas, pero que entonces eh, no podemos venir aquí a desinformar. Porque decir que si hay un departamento, que eso fue un logro de esa ley, un departamento que se va a encargar de eso, no me venga ahora a decir, no, que fue, que no, no, eso no es así, porque las cosas no son desorganizadas. Buenas tardes. Eh, de de que, que un ingeniero que... Que un ingeniero te hace un edificio y no te pega Un, blog. un ingeniero. Exacto, te un, un ingeniero hace un edificio y no pegumbló, no por, por Dios. Pero eso es elemental, señores. Pero no vayan más lejos. Un papel de buena conducta, usted lo busca. Y usted va donde una secretaria que está encargado de eso. Ah, sí, papel de buena conducta. Sí. Pero el fiscal no tiene que ver eso, señores aquí hay un general de la policía hay para lo más mínimo hay que ver general no usted va al departamento de homicidio, usted va al otro